Bien, buenas tardes a este vuestro seminario. Aleluya, eh, la BSTV. Para nosotros es un gozo y un honor el, en este día presentar el nuevo seminario, gloria a Dios, que vamos a, a realizar y que vamos a dar comienzo desde hoy, que es el Seminario de las Bendecidas. Este seminario es un seminario para ayudar a las hermanas en su aprendizaje de la palabra del Señor, simplemente para que entiendan lo que están leyendo de la Biblia. Y para que eso cree unos principios de conducta, unos principios de educación bíblica, que son fundamentales en el transcurso, en el camino que nos lleva al cielo. Así que si os parece bien, habiendo dicho esta sencilla introducción, eh, también decir que os animamos a todas las hermanas que todavía no estáis apuntadas a que os apuntéis. ¿vale? Ya tenemos un gran grupo de hermanas, aproximadamente unas 80 hermanas que ya están con nosotros en el grupo de WhatsApp de las Bendecidas. Así que os animamos a que os apuntéis siempre con la conformidad pastoral, que es un requisito imprescindible. ¿De acuerdo? Para nosotros es una bendición el poder ayudar con la palabra del Señor. La primera asignatura o el que vamos a dar comienzo en este seminario, en este curso 2021-2022, va a ser la Biblia. Vamos a ver cómo se estructuró la Biblia, de qué cuántas partes está compuesta, los diferentes libros que tenemos dentro de la Biblia, los diferentes idiomas que se escribieron en la Biblia, el porqué, la importancia de la Biblia. Eh, en este día, precisamente, nuestro hermano Israel pues, nos va a compartir dos temas muy importantes, unos temas muy importantes, eh, como, como es eh, el tema, hermanos míos, eh, hermanas mías, ya estoy acostumbrado con los hermanos, disculparme por eso digo hermanos míos, eh, los beneficios del estudio bíblico y el libro que Dios nos ha dado, ¿de acuerdo? El hermano Israel lleva ya un tiempo preparándoselo con mucho esmero y con mucho deseo de que os haga mucho, mucho bien, ¿de acuerdo? Sin nada más que decir por mi parte, ¿qué os parece si presentamos esta reunión en las manos del Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de la boca de su siervo, ...y para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestros oídos espirituales... ...y podamos entender lo que su siervo quiere hablarnos en la enseñanza de la palabra del Señor. En esta hora maravilloso y precioso Espíritu Santo, te doy gracias Dios mío... ...por este comienzo de este curso Padre Santo de las bendecidas. te ruego Espíritu Santo... Que tú produzcas en ellas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te rogamos, Espíritu Santo, por favor, que tú animes a que sean constantes, a que perseveren hasta terminar todos los ciclos y todos los cursos. Muchas gracias por esta gran bendición que tú nos has dado, Espíritu Santo. Gracias por poder bendecir a tus hijas. Gracias por enseñarles tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. En esta hora yo voy a rogar a mi compañera, hermana Melanie, que también haga una oración, aleluya, presentando todas las cosas en las manos del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre, Padre. Muchas gracias te da mi vida, mi Rey, por poder Bendito estar sea, delante de Jesús. tu presencia, Padre. Gracias por cada una de mis hermanas que aquí se encuentran, Dios mío. Muchas gracias por esta bendición que nos has dado, Dios mío, de poder aprender de tu palabra, Señor. Gracias porque te has usado de tu siervo, Aleluya, Dios mío. Muchas gracias por esta riqueza maravillosa que tú nos vas gloria a dar, a tu Dios mío. Nombre, te ruega, mi vida, que nos ayudes, que nos capacites, Dios mío, gloria que nos a tu fortalezca, nombre, Padre, Dios mío, para poder entender tu palabra, te Señor. Alaba y mi alma. ponerla en práctica, Señor. Te, te ruega, mi, mi vida, alma, que en Jesús. este día tú respaldes a tu siervo, que nos va a traer el estudio, Señor. Aleluya. Que lo dé de, de una manera, Dios mío, que nosotras lo podamos entender, Dios mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Dios mío. Bendice a todas mis hermanas en grande manera. Te en el mi nombre alma. de Jesús. Amén. amén. Aleluya, gloria a tu nombre. Aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea amén. tu nombre, amén. Jesús. Tardes, Bendito amén. sea tu nombre, Rey de gloria. Amén. Aleluya. Adoraos, la hermana amén. Sara Jiménez, por favor, la compañera de nuestro hermano Mario, también haga una oración. Gloria a Dios. Active el audio también, siga haciendo una oración de fe. Aleluya. Padre bendito, Celestial, sí. gracias Dios mío, por que me dejas alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por esta reunión, Padre. Ayúdanos a tener carga, Dios mío, y anhelo por tus obras y por tus cosas, Dios mío. Pone en nuestros corazones y en nuestras vidas, Dios mío, carga para alabarte, Dios mío, buscarte y servirte, Señor, y acudir a estas reuniones, Dios mío. Gracias, Dios mío, por cada una de mis hermanas, Señor. Te ruego mi vida y mi alma, Dios mío, que tú las bendigas, Dios mío, que cuides de, sus hog de nuestros hogares y de nuestras familias, Dios mío. Gracias, Padre, por tu siervo plantado, Dios Dios mío, gracias por el siervo que va a ministrar, Dios mío, te roga mi vida y mi alma que lo utilices con poder y con gloria, Dios mío, que nos ayudes a saber entenderlo y a escucharlo, Dios mío, ayúdanos a saber escuchar tu palabra y a ponerla por obra, Dios mío, gracias por todas las cosas, en el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana Ana Montoya, por favor, también sigue orando al Señor. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Padre aleluya. amado, padre amado, se levanta, padre. Agradecido de estar en tu divina presencia, señor. En estos momentos quiero pedirte, señor, por todos los que aquí nos encontramos, padre. Que tú nos guardes en el dices a cada uno lo que necesitamos, Padre. Bueno, quiero darte muchas gracias por los siervos, Dios mío. Que tú los bendigas, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por estas enseñanzas, Dios mío. Para que nos hagan bien nuestras vidas, Padre. Y quiero pedir por los matrimonios, Padre, para que tú nos unas en un gran lazo de amor, Dios mío. Te quiero pedir por todos los niños Dios mío. Que tú no los guardes en el hueco de tu mano, Señor. Te quiero dar muchas gracias, Señor, por todo. Y todo te lo dejo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Nuestra hermana Ruth también va a hacer una oración. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria. Gracias Padre y amas Dios mío, me dejas estar entre todas mis hermanos, Dios mío, reunidas con un solo propósito, Señor. Y el propósito es de adorar y glorificar tu bello nombre, Jesús. Hasta esta hora, Dios mío, te presento la clase, Señor. Te ruego a mi vida, Padre, que tomes a tu siervo Señor, y que venga ministrando tu palabra, Señor, para ponerla por obra, Señor. Te ruego a mi vida, Dios mío, que bendigas a cada hermana que aquí estamos, Señor. Te ruego a mi vida, Dios mío, que tú nos ayudes cada día para adorarte, Señor, que no sea una clase más, Señor, sino que tú, Dios mío, a través de tu siervo Señor, vengamos aprendiendo más sobre ti, Señor. Claro que nos renovemos conforme al conocimiento de tu palabra, Señor. Traga mi vida, Padre, que pongas carga y anhelo, Señor, para servirte en el camino, Señor. Darte gracias, Dios mío, por todas mis hermanas, Señor. Traga mi vida, Jesús, que visites cada hogar, Señor. Que visites, Dios mío, todos sus pequeños, Señor. Traga mi vida, Dios mío, por los enfermos del COVID, Señor. Ven poniendo tu mano sobre ellos, Dios mío, mira a los apartados, Señor, te ruega mi vida, Padre, que tú tengas un encuentro especial con ellos, Señor, que tú visites a las personas que te necesitan, Señor, y te doy gracias, Dios mío, por el, pan, por el pan de cada día, Jesús, gracias, Dios mío, por el calzar, por el vestir, Dios mío, gracias porque tú estás en mi casa, Señor, gracias por todo lo que haces tú en ella, Dios mío, y te quiero dejar oración en el nombre santo, Jesús, Amén y Amén. Aleluya. Nuestra hermana Moni, la bonita también sigue orando al Señor, por favor, si es posible. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo, aleluya. Espíritu Santo, en esta hora, Dios mío, venimos agradecidas, Señor, ante tu presencia, Padre, necesitadas de tu palabra, necesitadas, Dios mío, de conocerte cada día más, Espíritu Santo. Gracias. Gracias te da mi alma, Señor, por cada vida que aquí se encuentra, por cada hermana, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tus siervos, Jesús, aquí, Dios eterno, te ruego en esta tarde, Dios mío, que vengas utilizándolos con poder y gloria, Padre, como tú solo sabes hacerlo, Señor. Gracias te da mi vida por el privilegio que me das, Señor, de darme, Señor, la dicha de conocerte, de darme Toda la dicha, la tuve, de entregarme tuve. a ti, Señor, y tú darme todo lo que me das, Señor. Gracias, Padre, por acordarte de mi vida, de mi casa, Padre. Gracias te da mi alma, Señor, porque tú creas en mí la necesidad de conocerte cada día más. Gracias porque tú creas en mí, Señor, la necesidad de tenerte, de poder buscarte, Señor. Gracias por todo lo que nos das Señor, Espíritu Santo. Te presento esta clase, Dios mío. Gracias sí. te da mi alma, Padre, porque tú sé te amo, que te vas a utilizar de cada uno de ellos, Dios mío. Aleluya. Gracias, Padre, por este privilegio que nos das. En el sí, nombre Dios. maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y nuestra hermana Zulamita, Gloria a Dios, también hace una oración. Aleluya, si es tan amable. La hermana Zulamita. Adelante, gloria a Dios, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Venga, nuestra hermana Jolie, adelante Llamada. nuestra hermana Jolie. La compañera de nuestro hermano Gerardo, adelante. Gloria a su nombre, aleluya. Aleluya. aleluya. Señor y Padre amado, Dios mío, te damos gracias en este día, Señor, por tu inmenso amor Llamada y por tu Llamada. misericordia, Padre. Gracias, Dios mío, de mi vida, porque tú nos permites, Dios mío, estar aquí en esta clase, Dios mío, toda reunida, Señor bendito. Darte gracias, Dios mío, por todas mis hermanas que aquí están presentes, Señor bendito. Que tú nos ayudes, Dios mío, de mi vida, a entender tu palabra, Señor bendito, y a ponerla por obra, Padre Cico. Darte gracias por todas las cosas, Dios mío, presentando este, esta reunión en tu nombre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pues bien hermana ya está todo presentado en las manos del Espíritu Santo, sin más que eh, robar más tiempo, gloria a Dios, a la enseñanza tan tremenda que nos traen en esta tarde nuestro hermano Israel, decir hermanas mías que la lección, las dos, la, perdón, hemos pasado una, hay que pasar la segunda, la vamos a pasar en el grupo de WhatsApp de la bendecida para que la descarguéis y la hagáis, ¿de acuerdo? Tenéis todos estos días para hacer las dos lecciones, sin nada más que decir, eh, darle palazar a nuestro hermano Israel. Que Dios te bendiga mucho, amigo. Adelante. Bien, que Dios os bendiga. Buenas noches, a, buenas tardes a todas. y a decía yo buenas noches. Es una bendición cómo no compartir eh, estas enseñanzas que el Señor nos regala en este seminario tan hermoso que Dios está, nos ha permitido elaborar y, y tratar. Bien, hoy la lección voy a compartir pantalla. Hoy vamos a estar viendo la lección 1 y 2. Estoy usando un nuevo programa de, de diapositivo, o sea que por eso tengo que hacerlo simple desde, la, desde la web. Lo voy a decir directamente desde la web. Listo, ahí lo tenemos. Bien, como veis, hoy vamos a empezar lo que es a conocer la Biblia. Este es el curso formativo de grado inicial que tenéis acceso a las Hermanas Bendecidas en esta, en esta tarde y en este, en este año. Vamos a ir conociendo la Biblia, la composición de la Biblia, como el Señor nos la ha regalado, y para poder entender un poco más lo que es el verdadero fundamento que tendríamos que tener todos aquellos que queremos conocer a Cristo como su carta de amor, que es la Biblia. Vamos a estar viendo la lección 1, la lección 2, y cómo no, luego vamos a, a rematar las, los objetivos a alcanzar, tanto en la lección 1 como en la lección 2. Pero vamos a entrar de lleno ya en la lección, lo he intentado hacer lo más sintetizado posible para que sea una comprensión fácil y podáis tomar apuntes para poder luego hacer vuestras, vuestros ejercicios semanales. Vamos a empezar con la lección 1, la cual lleva por título Beneficios del estudio bíblico. Bien, y hay dos beneficios dentro del tema a tratar, dentro del estudio, de beneficios en relación con el estudio de la Biblia. Uno de ellos es por qué estudiar la Biblia, vamos a ahondar un poco en ello, el por qué, la necesidad de estudiar la Biblia, y el segundo que vemos acá en la, en la parte inferior, vemos cuáles son algunos de los beneficios de estudiar la Biblia. Vamos a ir analizando poco a poco a la luz del manuscrito, a la luz del escrito, del PDF que tenéis, y así podemos comprender un poco más y sintetizar lo que, lo que el tratado, lo que el estudio nos tiene que enseñar en esta tarde. Vamos a entrar y vamos a ver el primer beneficio, el por qué estudiar la Biblia. Vamos a entrar de lleno en ello. ¿Por qué estudiar la Biblia? Hay tres aspectos que nos, nos, nos habla el estudio el por qué podemos estudiar la Biblia. Primero, porque es un privilegio. Hay que entender que estudiar la palabra es un privilegio, un privilegio que está al alcance de cualquiera, pero solo aquellos que han dispuesto su corazón sin ningún condicionante de esta vida para poder estudiar la palabra conforme el privilegio que Dios nos regala, son aquellos y aquellas que tienen acceso para poder entender el mensaje codificado que está dentro de la Escritura. Pero también es una forma de crecer espiritualmente. Es como uno puede crecer dentro de la vida espiritual y solamente va a crecer de acorde al alimento que va a estar dentro de la Escritura y que va a formar nuestra vida espiritual en relación al plan que Dios ha diseñado para con nosotros. Pero también es un método para aprender el plan de Dios para con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo? qué es lo que Dios quiere formar en mí, qué área deficiente tiene el Señor que mejorar, qué aspecto tengo que cambiar de mi estilo de vida, cómo tengo que hablar, cómo tengo que mirar, cómo tengo que vestirme. Todo eso es el plan a aprender y solamente esa forma está en la escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero vamos a entrar por secciones. Vamos a ver que es un privilegio, porque Dios mismo nos invita a ser sus hijos e hijas y nos invita a vivir con él para siempre. Nos dice que podemos ser sus hijos al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Por lo, por lo tanto, por medio de la Escritura, tienes al alcance, hermana que me escuchas, el poder encontrarte con el Señor y recibirlo como Salvador personal de tu vida. Y eso es el privilegio más grande que Dios nos ofrece por medio de la Escritura. Es decir, alegrarse... ...de saber que somos hijos de Dios. Pero también, como he dicho, es una forma de crecer espiritualmente. La Biblia dice que como hijos de Dios tenemos que crecer en un sentido espiritual. Según Efesios 4.15, dice la Biblia, hemos de crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Por lo tanto, nuestra comida espiritual... Es la Biblia. Y la comemos, ¿de qué manera? Estudiándola, como la imagen que os acabo de presentar. Por lo tanto, tenemos que crecer en un desarrollo espiritual. Tenemos que ir avanzando en la regla y en la conducta que la palabra nos enseña. Y para eso el alimento espiritual no es el alimento físico que tú nutres tu cuerpo, tú trabajas para poder mantener tu cuerpo y que nuestros niños tengan un desarrollo y nosotros mismos vamos teniendo un desarrollo físico. En el ámbito espiritual es equitativo, es equivalente. Tenemos que desarrollarnos a la luz de la Escritura como comiendo la palabra, creciendo por la palabra, viviendo conforme el Señor nos va indicando las pautas a seguir dentro de la palabra. Pero también hay otra opción más, hay otro apartado, que es un método para aprender el plan de Dios para con nosotros. Cuando tú estudias la Biblia, no solamente aprendes sobre los planes de Dios en relación con nuestro futuro, sino también de las promesas para nuestro presente. Dios tiene un plan trazado para nuestro futuro. Dios quiere llevarnos al cielo, quiere darnos la salvación en la totalidad y quiere que escapemos de la condenación eterna del infierno. Pero también eso es a plan futuro que Dios ya ha dise diseñado en la eternidad. Pero en nuestro presente el Señor nos da promesas que están al amparo de Cristo y a la cruz. Él tiene un plan futuro que nos lleva hasta la eternidad, pero también tiene un plan presente con Cristo para vivir a la cobertura de Cristo. Y eso es eh, los tres aspectos que nos presenta el estudio, el por qué estudiar la Biblia. Porque es un privilegio, hermanas, porque es la forma de crecer espiritualmente, y es el método para aprender el plan de Dios, no solamente en relación a mi futuro, sino también con las promesas de nuestro presente. Pero también, como hemos dicho, eh, la primera lección se basa en por qué estudiar la Biblia, estas tres características, pero también hay algunos beneficios que están dentro del estudiar la Biblia que se ajustan al tema que estamos tratando. Vamos a analizarlos, vamos a entrar en este Apartado. ¿Cuáles son algunos de estos beneficios? Como veis, los tengo por colores y por letras. La palabra es beneficio. Cada letra, al igual que el estudio, representa un beneficio que es para ti y para los tuyos. Vamos a ir letra a letra y vamos a analizar cada concepto en lo sencillo, pero aplicado a nuestra vida. Vamos, la B de bendición. En 2 de Pedro 3.9 dice que él no quiere que ninguno perezca. Él no quiere que nos vayamos al infierno. La palabra aquí, perezca, en su sentido etimológico, en su idioma original, que es el griego koiné, uno de los lenguajes o de los idiomas que fue escrita en la Escritura, no es perecer de morir y de, y de inexistencia. Está hablando de perecer, pero en la condenación, fuera del calor y de la comunión con Dios Padre. Por lo tanto, Dios no quiere que ninguno sea condenado para el infierno. En la Biblia nos ofrece la bendición más grande de todas. ¿Cuál es? el perdón de nuestros, pe de nuestros pecados, la vida eterna para siempre. Cristo, como nuestro buen pastor, Él nos dice, dice, yo salvaré a mis ovejas, yo daré bendición a ellas, y lluvia de bendición serán para con nosotros, si analizamos la Escritura de Ezequiel 34, versos del 22 al, 20, al 26. Él está con nosotros, hay una bendición por estudiar la Biblia y conocerle a Él. Por lo tanto, al estudiar la Palabra, no podemos obtener beneficio más grande que el que tú y yo ya tenemos, es la salvación eterna de nuestra vida. Por lo tanto, lo que Dios bendice, números 22, 12, no lo maldice nadie, porque Dios nos ha bendecido. La letra E nos habla de estímulo, que es otro de los aspectos de bendición para con nosotros. El apóstol Pedro dice, echando Toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es decir, él nos estimula a actuar porque vamos a recibir no solamente el placer de su compañía, sino la bendición de él. Nos estimula a, por eso dice el texto, echando sobre, sobre él, toda vuestra ansiedad nos estimula a quitar de nosotros lo que estorba, para que el Señor empiece a trabajar dentro de nuestra vida. Por lo tanto, en mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió, Salmo. Este Salmo nos indica que también hay una invitación, un estímulo, a invocarle en el momento más angustioso de nuestra vida, y el Señor siempre, absolutamente siempre, te responde. Vamos a la N, otro beneficio, la N de nutrición. Y la Biblia es el pan de vida. Es la comida que mantiene nuestras almas con vida. Es nuestro sustento espiritual. A medida que la leemos diariamente la Escritura, recibimos salud y fuerza para el alma. Y, por ende, para el cuerpo. Porque el que está sano del alma, evidencia una salud en el cuerpo. Cristo dijo en Mateo 4, 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. He puesto dos ejemplos, uno un poquito más grotesco que otro, pero es una imagen que habla por sí sola. Una Biblia comiéndose literalmente una Biblia. Esto tiene un trasfondo eh, pensativo más allá de lo que representa la imagen, que tiene que ver con la palabra como pan para con nosotros. Es decir, nosotros nos alimentamos con la palabra, es nuestro alimento diario. Al igual que tú y yo nos hacemos las dos, tres, cuatro comidas al día, en el mejor de los casos. Tenemos que hacerlo diariamente porque nuestro cuerpo físico necesita de alimento, de vitaminas, para un desarrollo óptimo y un funcionamiento óptimo en todo el sistema eh, humano del cuerpo. En el sentido espiritual pasa exactamente lo mismo, se podría comparar de la misma manera. Diariamente necesitamos leer la escritura. Necesitamos comer palabra de Dios en el desarrollo personal de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. No es una vez a la semana, no son dos veces a la semana, son todos los días. Tienes que coger el libro sagrado y tienes que leerlo para nutrirte y para alimentarte. Vamos a la E de exactitud. ¿Por qué? Porque la Biblia también nos da el significado y el propósito de nuestra vida exactamente. La Biblia, al entenderla, al estudiarla, nos libra de la ignorancia y nos libra del error. Por eso en Juan 832 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este, esta imagen que he puesto creo que es específica, que es algo exacto para buscar en la Biblia, que se convierte en el dibujo y en la forma de un corazón. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios tiene que ver con la exactitud para contigo. Tiene que ver con la exactitud para con tu vida. Tiene que ver con la exactitud dentro de tu persona. Por lo tanto, hermanas que me estáis escuchando, vamos a ir así, poquito a poquito, pero vamos a ir descifrando lo que realmente la, la Escritura nos enseña, el beneficio de leer y de estudiar la Escritura. Vamos con otra, otro beneficio, la F de fundamento. ¿Por qué? Porque un fundamento es algo sobre lo cual se edifica. Cristo dijo... Que su palabra es un fundamento seguro para los que creemos y para el modo en el que vivimos. Él es la piedra angular, dice la palabra. Cristo es la piedra angular que nos revela Cristo, nos viene revelado en su palabra. Y para conocer a Cristo, conocemos el fundamento en el cual nuestra vida se tiene que fundamentar. ¿Cómo debemos fundamentarnos? ¿Por qué debemos fundamentarnos? Y él es el fundamento de vida que está plasmado en la Escritura. Jesús es el fundamento, es la piedra angular. La ira e inspiración también es otra de las bendiciones a tratar. Por medio de su palabra, Dios inspira fe para la salvación. La salvación es por gracia, mediante el vehículo de la fe. Por medio de la fe para la salvación, tenemos esperanza para nuestro futuro, tenemos amor los unos para con nosotros. Inspiración es la influencia que nos guía hacia ideas o acciones buenas, pero buenas en relación con la Escritura, en relación con Dios. No buenas como buenas personas, sino buenas en relación a lo que Dios nos indica, el cómo debemos de actuar, el cómo debemos de movernos, y todo eso está guiado y está escudriñado en la Escritura. No hace falta ser un teólogo para entenderlo. Es leer la Biblia, es alimentarse de la Biblia y es dejar que la Biblia nos forme y nos desarrolle nuestro modo de vida. Vamos a la letra C, que nos habla de cercanía a Dios. Porque por medio de la Biblia, del estudio de la Escritura, sentimos a Dios más cerca de nosotros cuando empezamos a leer la palabra. Él está allí y nos habla personalmente por medio de la Escritura. Este es uno de los mayores beneficios que nos podamos imaginar. En momentos de angustia, en momentos de dificultad, cuando agarramos una Biblia y nos ponemos a leer para que Dios nos hable por medio de ella, Dios está contigo, es omnipresente, permanece a tu lado y dentro de ti en mediación del Espíritu Santo pero con la palabra te trata, con la palabra te habla. No posiblemente, audiblemente escuches una voz, pero sí con la palabra el Señor te dice, te habla, cuál es el comportamiento, la funcionalidad y cómo tienes que desarrollar tu vida. Por eso vemos dos ejemplos. Cuando estamos cerca del Señor, recibimos ese beneficio. Y cuando estamos cerca del Señor, nuestra vida se transforma en un día a otro, el Señor puede transformarte por medio de la lectura de la palabra. Un ejemplo como nota que intercalo. Martín Lutero, el gran reformador de las 95 tesis que clavó en la puerta de una de las iglesias más grandes y católicas de aquel entonces, él era un monje de la orden más baja, la cual se fragelaba, él se golpeaba, él se fragelaba, él se hizo el más pobre de todos los monjes, creyendo que con vituperios, eh, que con escasez, él alcanzaría la bendición de Dios y la gracia. Pero un día leyendo la escritura, cuando la Biblia todavía estaba amarrada con cadena a la pata donde se leía, eh, un día él leyó un texto que le cambió la vida en un instante. Él leyó: El justo por la fe vivirá. Y entonces Martín Lutero entendió. Que no era por fragelaciones, por, por vivir en la pobreza, por quitarse, que iba a recibir la vida eterna o la bendición del desarrollo de Dios, sino que era por fe creyendo en Jesucristo. Eso cambió el concepto hasta nuestros días, donde se nos ha facilitado vivir con la Biblia, en la religión evangélica en la cual nosotros vivimos, intentando vivir de acorde a la palabra sin ningún añadido. Amén. Fuera de esta nota seguimos en la administración. Otra ahí. De instrucción. Segunda disculpa, de Timoteo disculpa, 3. Disculpa, disculpa, gracias. Ah, se ha subido una, una pestañita a la derecha. Y, vale, ya se ha quitado. Vale, vale. vale. Tomando. No lo, pues palabra. a mí no, yo no lo he visto, no me ha salido. ¿Está, está, está todo adelante. bien ahora? Ahora, perfecto. Adelante. Vale, seguimos. Instrucción. Segunda de Timoteo 3. Del, 6, del 16 al 17 dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Escúchenme bien aquí la palabra toda... Ahora, espera, déjame esto. Ahora sí. Ahora, toda escritura, y cuando habla de toda, viene de la palabra griega panta, no la No, podemos. habla toda, no, y excepción ninguna, no, toda viene que la palabra que no, y la por panta La totalidad no, la excepción toda no, hay nada que por escrito y no, sea inspirado por Dios. La totalidad de la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todos, para toda buena obra. Veis que he puesto solamente subrayado en negrita enseñar e instruir porque tienen que ver con la instrucción la palabra. Cuando uno estudia la palabra, cuando uno vive bajo la regla de la palabra, es enseñado, es instruido. ¿Y qué representa la palabra enseñar e instruir? Representa una formación, no solamente a nivel particular, o a nivel personal, o a nivel familiar, sino a nivel mundial, en cómo te vas a desarrollar, cómo vas a, a solventar los momentos difíciles que la vida te puede presentar, cómo lo vas a hacer, con qué herramientas juegas, la instrucción de la palabra te enseña, a cómo actuar, a cómo vivir en cada momento y cada etapa de tu vida. Por lo tanto, hay aquí un texto inmenso, instruye al niño en su camino, habla, enséñale, dirígele, porque cuando fuere viejo no se apartará de él, porque la instrucción te enseña a agarrarte, a asirte a lo que realmente merece y tiene importancia, que es el desarrollo cristiano dentro de la palabra. Otra, la O de ofrecimiento de gozo. Obtenemos gozo, lo obtenemos, ese gozo verdadero, al leer la Biblia. El Salmo 119, versículo 11, dice, Por heredad he tomado sus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Aquí sus testimonios está hablando de la Escritura. Es una traducción que nos habla y nos indica que está hablando de la Escritura inspirada por Dios. Por lo tanto, el gozo de mi corazón es leer la Escritura. Cuando uno lee la Escritura, recibe gozo del Espíritu. Cuando uno vive en la Escritura, recibe el gozo, pero el gozo verdadero. No es ese gozo que el mundo puede darte en un momento determinado. Que has tenido un buen día y has ganado un dinero y estás gozoso, pero es algo momentáneo. En el momento que empieces a invertir o gastar ese dinero, ese gozo que está asociado al dinero ya se ha perdido. Te has comprado un coche nuevo y te va a durar el gozo todo el tiempo que el coche man se mantenga nuevo. Cuando empiece a envejecer ese gozo se ha acabado. Pero el gozo que obtenemos cuando leemos y estudiamos la palabra es un gozo duradero, es un gozo de verdad. Es un gozo que se mantiene, que no se apaga por la intemperie de, los, de climatológica. Eh, el mundo puede presentarte en acciones. ¿Qué va? Sino que eso se va a mantener siempre para contigo y para con los tuyos. Cuando tú lees la palabra, tienes gozo y ese gozo permanece para siempre. Por eso tenemos capacidad de, de parte de Dios con el gozo puesto en nosotros, en medio de circunstancias muy difíciles, donde un inconverso que no se alimenta de la palabra estaría llorando y lamentándose, nosotros en medio de esa circunstancia somos capaces de sonreír y mantener el temple. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos desarrolla, es la palabra la que nos alimenta y es la palabra la que produce gozo en nosotros. Y por último, la S de seguridad. Seguridad no solo significa resguardo o protección. Atención, sino también provisión para el futuro. Encontramos seguridad verdadera en la palabra de Dios, a medida que nos guían al refugio, que ese refugio es Cristo en representación tipológica, y a un hogar eterno en el cielo en un plan futuro, como veníamos hablando hace unos instantes. Él es nuestra espada, la palabra representa nuestra espada y nuestro escudo contra el pecado y Satanás. De ahí que mejor ilustración imposible, una Biblia y una espada. Es decir... Voy para atrás. Esa seguridad nos la da la palabra. ¿Por qué? Vamos a analizar una escritura. Si nosotros no conocemos a Dios, nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Pero nosotros sabiendo la seguridad que nos provee el alimentarnos de la palabra, sabemos que después de la muerte sigue habiendo vida. Y la muerte es una, esp una puerta por la que tenemos que pasar para vivir la verdadera vida al lado de Dios Padre. Esa, ese texto, esta idea que yo os pongo como ejemplo, es seguridad que nos da la Biblia si la estudiamos, que nos da la Biblia si la leemos. Si no entendemos ni estudiamos Biblia, entonces vivimos en la inseguridad de no saber lo que va a venir, de no saber lo que me va a pasar, de no saber qué provisión tendré para el futuro. Pero aquellos que estudian la escritura podemos entender que vivimos de acorde a lo que el Señor nos ha enseñado. Por lo tanto, la lección... 1 la vamos a finalizar aquí, vamos a entrar ahora en la lección 2. Por lo tanto, lección 1 la dejamos concluida, vamos a la lección 2 directamente. La lección 2, el título de la lección 2, el libro que Dios nos ha dado. Y he puesto aquí algunos apartados en relación a lo, que, a lo que el libro, a lo que el PDF que tenemos de estudio nos muestra para tener la guía en relación a lo que nosotros tenemos que enseñar y tenemos que practicar en la docencia. Primero vamos a hablar de la Biblia en su origen, hablar de la Biblia en su estructura, hablar de la Biblia en relación entre los testamentos, antiguo y nuevo testamento, y sus diferentes traducciones. No se preocupen que aunque parezcan eh, apartados muy complicados, son muy sencillos y lo he hecho muy sencillo para que se pueda entender. Vamos allá. Vamos a su origen. El origen de la Biblia. Podemos analizar definición y divisiones del origen de la Biblia y autores e inspiración. Aquí os pongo un dibujo, un croquis de la división más o menos de los 66 libros de la Biblia. 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Pero vamos por fases. Vamos a definiciones y divisiones. Porque la Biblia se compone Atención de 66 libros, como todos sabemos. Y la palabra Biblia significa libros. La palabra santa significa algo que respetamos porque pertenece a Dios. Estoy dando las definiciones que tenéis en el estudio, para no, no llenaros de muchos datos, para que tengáis siempre las mismas definiciones en todo el curso que estamos estudiando. Cada uno de los 66 libros, por lo tanto, es santo. Pero lo voy a, a daros con dos ilustraciones para que lo veáis bien. Libros del Antiguo Testamento 39, que podríamos dividir en la ley, que son los cinco primeros, los históricos que son desde Josué hasta Esther, los poéticos también se les conoce como sapienciales, que son los libros de, desde Job a Cantar de los Cantares, luego tenemos a los profetas mayores y a los profetas menores. La diferencia que hay entre profetas mayores y profetas menores no es que Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y, Adanel, y Daniel sean mucho mejores profetas que desde Oseas hasta Malaquías, sino que tiene que ver con la cantidad de capítulos que tiene el libro que se asocia a su nombre. Isaías tiene 66 capítulos, si no me confundo. Y eh, no un posiblemente tenga uno, o sea que, ¿a ¿qué me refiero? que es profeta menor porque tiene menos cantidad de capítulos en el libro, no es que sean menores en calidad en relación con Dios. Bien, y luego tenemos la división del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros que también podemos organizar de esta manera. Los Evangelios, que son cuatro, el libro histórico, que es el libro de los hechos, que narra los hechos de los apóstoles. Luego tenemos las, cauta, las cartas paulinas escritas por Pablo, tenemos cartas generales escritas por varios, eh, por varios autores, aunque también hay una división dentro de las cartas generales. Podríamos hablar de las, de las cartas juaninas, porque son escritas por Juan, y de las cartas pedrinas, porque son escritas por Pedro. Pero siempre a mí me gusta mucho más decir cartas generales, porque ya entiendo que son todas aquellas que no ha escrito Pablo. Y luego, por último, déjame quitar esto que acaba de salir también. Por último tenemos el libro de Apocalipsis escrito por Juan, y esta más o menos es una composición, eh, como venía diciendo, de la definición y divisiones. Pero vamos a ahondar un poquito más en las diapositivas. Vamos a los autores e inspiración. Es muy breve, es muy sencillo, pero es para poder tener una toma de contacto para las lecciones que vienen eh, de seguido las semanas próximas. Autores e inspiración. Aproximadamente, cuando hablamos de aproximadamente, es que algunos teólogos ponen alguno más o alguno menos. Pero aproximadamente unos 40 hombres fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia. Algunos de estos hombres la escribieron o escribieron más de un libro, como acabamos de ver. Pablo escribió 13, Moisés escribió 5, eh, uno más que es dudoso, el libro de Job, que se le asocia también a Moisés. Pero bueno, esto es, eso es harina de otro costal. Algunos de estos... Hombres escribieron más de un libro y algunos libros no fueron firmados por sus autores. Es decir, no se sabe, se duvida quién pudo haber sido el escritor. Se puede suponer, pero no se afirma porque no está en el canon escrito. Por lo que sabemos, él no escribió ese libro. Y entre todos los escritores de la Biblia, entre todos estos hombres de la Biblia, habría reyes, había pescadores, había obreros, políticos, líderes militares... Líderes religiosos, campesinos, nego negociantes y poetas Había un sinfín de abanico de sociedad Que Dios tomó en momentos determinantes Para poder escribir la Biblia En base a la inspiración que el Señor les había permitido Por lo tanto, aquí tengo una imagen que he captado ¿Quién escribe la Biblia? Evidentemente, tiene dos autores El principal es Dios, que es quien inspira Pero luego está el hombre, que es el instrumento a escribir en este caso, los más de 40 autores que participaron en el canon bíblico. Vamos a su estructura general de la Biblia. La estructura general, aquí he puesto otra imagen un poquito más nítida, pero para poderse entender un poco más en seriedad. La estructura general podemos analizar Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí veis que ponen los 70 libros de la Biblia, porque se incluyen algunos que no se tienen que incluir. Pero para que más o menos entendáis la consistencia. Vamos al Antiguo, al Antiguo Testamento. La palabra Testamento significa trato, pacto o alianza. Es la definición que encontramos en el estudio que tenéis y no quiero dar otra diferente para no llenaros de datos. Por lo tanto, el Antiguo Testamento fue dado a los judíos. Fue específicamente para la casa de Israel. O específicamente para el pueblo judío Que también se le llamaban los hebreos o los israelitas El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo particularmente Había algunas partes de arameo antiguo Pero más bien fue escrito en la totalidad en hebreo Porque es el idioma de los judíos en el entonces El Antiguo Testamento cubre concretamente la historia Y las condiciones desde la relación de Dios con el hombre en el huerto de Beledén es decir, desde la creación hasta la venida del Salvador, hasta la primera venida de Cristo, donde se establecería literalmente el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto posteriormente. Por lo tanto, narra esa historia desde la creación hasta la venida de Cristo. Podemos excluir ahí los 400 años de silencio que hay entre los dos testamentos, pero me estoy basando en lo que el estudio nos enseña y nos dirigimos por esa pauta. Así que vemos de nuevo esta diapositiva, de los libros del Antiguo Testamento. La ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, históricos desde Josué hasta Esther, poéticos o sapienciales desde Job a Cantar de los Cantares, profetas mayores de Isaías a Daniel y profetas menores de Oseas a Malaquías. Esto sería algo obligatorio, por mi parte, a que todas ustedes tuviesen siempre a mano, escrito, para que conocieseis, todos los libros de la Biblia en sus bloques correspondientes. Así, cuando uno está hablando y un predicador de turno sube y menciona Segunda de Samuel, sabes que va a narrar un texto que pertenece al compendio de los históricos. Por lo tanto, va a ser historia bíblica o narrativa lo que se está predicando o el texto que está usando como tal. Cuando uno usa Salmos sabes que es algo sapiencial o poético, y siempre tiene muchos símiles y muchas formas de interpretación en relación a la aplicación espiritual. Cuando están hablando de Isaías o de Ageo, entiendo que es palabra profética, es texto profético, y entonces lo recibo de otra manera, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Eso Así es la forma como uno tiene que leer y cómo tiene que estudiar la Escritura, entendiendo primero el bosquejo en cómo está compuesta la Biblia, para luego cuando tú escuches al que predica y tome el texto, sepas de lo que está diciendo, a qué género literario pertenece y poder tomar una aplicación más ajustada al desarrollo personal de nuestra vida. Por lo tanto, Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento contiene, atención, la historia de las condiciones del nuevo pacto que Dios estableció con todos los que aceptan a su Hijo Jesucristo como Salvador. Es decir, ¿qué nos contiene? ¿Qué nos narra? Nos narra, nos da la historia de Cristo Jesús y nos deja en el aire los eventos futuros en el Apocalipsis en relación con lo que va a venir en, a esta tierra y también nos enseña y nos instruye a lo largo de la teología de Pablo en sus epístolas y los demás escritores en las epístolas generales, nos enseñan cuál es nuestro futuro como iglesia dentro del acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, cuando se escribió el Nuevo Testamento, el idioma más conocido era el griego koiné, griego común. ¿Qué diferencia hay en, entre el griego helenístico, griego clásico, griego koiné? El griego koiné, la palabra koiné es griega, koiné significa común, era el idioma del pueblo, el idioma sencillo, el idioma que adaptabas para poder comercial, comprar y vender. El griego culto helenístico, el clásico, estaba, eh, era exclusivo para aquellos eh, que interpretaban de alguna manera los, los, lo, la prosa de aquel entonces y que eran grandes pensadores. Pero el griego coiné estaba al alcance de cualquiera que vivía en aquel imperio. Por lo tanto, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego coiné. Y como este nuevo pacto era para todos los hombres, no solamente para los judíos, el Nuevo Testamento tuvo el Señor la permisión de escribirlo en griego, para que era lenguaje moderno, era el inglés de aquel tiempo, en el cual todo prácticamente se escribía, se leía y se entendía en todos los continentes y países conocidos, lo que el griego lo que el griego del Nuevo Testamento aparecía. Por lo tanto, la mayoría de las personas lo podían leer. Aquí vemos, la, como he dicho, la composición del Nuevo Testamento, 27 libros, Evangelios 4, Históricos 1, Cartas Paulinas y Cartas Generales y el libro de Apocalipsis. El único libro profético es el libro de Apocalipsis. Bien, vamos para atrás y vamos a la relación entre He puesto esta imagen porque más o menos nos, ha, nos hablan algo. La relación de entre testamento tiene que ver con anuncio y cumplimiento. Tiene que ver en cómo eh, la sombra, el símil, eh, se hablaba y se decía y cómo, de alguna manera, se... Tenía su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es decir, se decía y se cumplía en el Nuevo Testamento. Se decía en el Antiguo, se cumplía en el Nuevo. Se veía la sombra en el Antiguo, se veía la realidad en el Nuevo. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver anuncio y cumplimiento y he puesto dos ejemplos. El Antiguo Testamento revela el plan de Dios para el hombre. Todo el Antiguo Testamento revela ese plan para el hombre. Pero fue algo temporal hasta que Cristo vino para establecer otro mejor que sería permanente, el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el Nuevo, Testamento, el Nuevo Testamento se basa sobre el Antiguo. No solamente explica la relación entre los dos pactos, sino que relata el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Para no daros muchos datos, vamos a ver dos ejemplos prácticos. Vamos allá. El ejemplo 1. El libro de Miqueas en el capítulo 5 versículo 2 en el Antiguo Testamento dice que el Salvador nacería en un pueblo judío llamado Belén. ¿Dónde tenemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento? Mateo 2:1. Vemos que Jesús, dice que Jesús, el Salvador, nació en Belén. Vamos al ejemplo 2. En el Salmo 22, 18, en el Antiguo Testamento dice que los hombres echarían suertes y dividirían las vestiduras del Salvador. Ahora bien, cuando Jesús agonizaba de alguna manera, déjeme quitar esto de aquí arriba, cuando Jesús agonizaba en la cruz, los soldados tomaron sus vestiduras. Mateo 27, 35 dice, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. O sea, en el Antiguo Testamento eh, hay profecías que tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es decir, hay anuncio y cumplimiento. Por lo tanto, de ahí que hay una relación entre los testamentos. Ahora bien, para terminar, vamos a ver sus diferentes traducciones. Vemos diferentes traducciones. Aquí hay, he puesto yo una imagen donde la Biblia está traducida a unos 2.454 idiomas. Es el libro más difundido y más traducido de la historia. Pero eso no te salva. Te salva que creas en él. Te salva que vivas en él. Te salva que te desarrolles en la Escritura. Vamos a ir por partes, vamos a ver sus diferentes idiomas, sus diferentes versiones y los libros apócrifos, que ahora os explico lo que es. Diferentes idiomas. La Biblia se ha traducido a unos 1.300 diferentes idiomas. Este es el ejemplo práctico, donde vemos Biblias de todos los idiomas. Pero no solamente se ha traducido a prácticamente todos los idiomas hablados sino también que hay diferentes versiones. A veces hay más de una traducción de la Biblia. En el mismo idioma hay diferentes versiones o diferentes traducciones, porque los idiomas no cambian. Pero cuando hay traducciones que son muy antiguas y son difíciles de entender, se necesita una revisión. Por lo tanto, las palabras más antiguas que ya no se usan, se reemplazan por palabras nuevas, palabras que se usan de una forma más cotidiana. Por lo tanto, al traducir una versión nueva, no se cambia el significado o las enseñanzas de la Biblia. Los traductores han tratado de darnos siempre el significado exacto que tenían las copias originales en griego o en hebreo. Un ejemplo práctico lo tenemos aquí, donde tenemos por excelencia la Reina Valera, es una versión, la NVI, que es otra versión, Dios habla hoy es otra versión, la Biblia textual es otra versión, la reina eh, la Biblia de las Américas es otra versión, son diferentes versiones que dicen lo mismo, pero van cambiando palabras, actualizando las palabras para una comprensión mejor adaptada a nuestro tiempo. Y eso serían las diferentes versiones, el por qué tenemos diferentes versiones de la Biblia. Ahora bien, vamos a los libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Son libros que aunque estos libros contienen información histórica, esta información histórica eh, se basa en los 400 años que hay entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Os explico. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que empieza con la, el nacimiento de Cristo, hay 400 años donde no hay manifestación ninguna, donde no hay profecías, donde no hay profetas y donde no hay Biblia de alguna manera canónica como los 66 libros restantes. Pero en esos 400 años entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, salen a la luz estos libros apócrifos que la Biblia católica y algunas más introducen como lectura. Tienen una información histórica de lo que eh, aspectos que pasaron en esos 400 años y otras que parecen también de ciencia ficción. Pero ¿por qué no se han canonizado? ¿Por qué no se han puesto en nuestras Biblias? ¿Por qué no los tenemos para estudiar y para formarnos con ellos? Porque no todos los datos históricos que están en esos libros apócrifos son exactos. Faltan evidencias de inspiración divina. No hay evidencias de inspiración divina y por esa razón no fueron aceptados por los judíos como parte de las Sagradas Escrituras que compone el Antiguo Testamento al cual... Eh, se unirían a los libros apócrifos. No se añadirían al nuevo, sino se añadirían al Antiguo Testamento, pero los judíos los rechazaron porque no vieron evidencias o no había evidencias en relación a la inspiración divina. Os voy a poner aquí más o menos los que hay en versiones revisadas. La sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Tobías, Judit, Primera de Esdras, Macabeos, Baruc, todos estos libros son libros apócrifos que narran algún periodo histórico entre eh, Antiguo y Nuevo Testamento, pero que no hay evidencias muy aproximadas y muy ciertas en la totalidad. Por eso no están incluidos en nuestra Biblia y no tenemos esos libros en el Antiguo Testamento. Bien, estas serían las dos lecciones. Y ahora para concluir, y no ser tampoco más canso ni daros la tarde, vamos a ver los objetivos alcanzados... Eh, en estas dos lecciones. Vamos a los objetivos de la lección 1 y de la lección 2. De la lección 1 tenemos cuatro objetivos. Identificar las razones por las que el estudio de la Biblia es un privilegio, hemos estado hablando de lo que es el privilegio y por qué es un privilegio estudiar la Biblia. El objetivo 2 es seleccionar las declaraciones que demuestren cómo la Biblia le ayuda a un creyente en su crecimiento espiritual y hemos estado hablando del desarrollo espiritual. Objetivo 3 Explicar la importancia de aprender el plan de Dios para nosotros y hemos visto que el plan de Dios no es solamente a futuro, sino que también es con las promesas a nuestro presente. Objetivo 4, hacer una lista de 10 beneficios que se obtienen a través de un estudio bíblico sin, sincero y hemos analizado las palabras, esas palabras de beneficios que son 10 letras en concreto. Por lo tanto, la lección 1 la damos por concluido en sus objetivos. Vamos a la lección 2 o los objetivos alcanzados en la lección 2. Son más, son siete. Primero es definir qué significa Biblia o Santa Biblia y decir cuántos libros contiene. Hemos hablado que Biblia significa libros, Santo significa apartado, dedicado para él y que tiene 66 libros canónicos para con nosotros. Objetivo 2, recordar cuántos fueron los autores bíblicos y cómo escribieron los libros de la Biblia y hemos dicho que había más de 40 autores eh, que han participado en la Biblia. Objetivo 3, reconocer por lo menos tres diferencias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hemos estado hablando de diferencias en lo que se relacionaba el Antiguo y lo que hablaba el Nuevo Testamento. Objetivo 4, dar un ejemplo de cómo se cumple el Antiguo Testamento en el Nuevo eh, Testamento, y hemos visto, eh, os he dado dos ejemplos de dos profecías que se dan en el Antiguo y tienen su cumplimiento en el, en el nuevo. Objetivo 5, dar una razón por qué necesitamos la Biblia en más de un idioma y es porque hay muchos pueblos en el mundo que necesitan la Biblia en su propio idioma para poder crecer y vivir de acorde a la palabra. Objetivo número 6, definir lo que significa la palabra versión y dar una razón de por qué hay diferentes versiones. Y hablábamos y terminábamos diciendo que las diferentes versiones es porque hay palabras nuevas que se van armonizando y que las palabras viejas ya no se tiene un concepto de ellas. Y el último objetivo es reconocer datos concernientes a los libros apócrifos. Y hemos explicado que los libros apócrifos no están dentro del canon del Antiguo Testamento porque narran la historia, algunas más, más acertadas, otras menos, no hay evidencias dentro de los 400 años que se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Hermanas, este sería el tema a tratar el 8 de septiembre de 2021, conocer nuestra Biblia. Que Dios os bendiga mucho. Adelante, Juan Miguel. Dejo de compartir pantalla. Impresionante. No tengo nada más que decir sino que ha sido tremendo. Se ve un trabajo muy enverado. Desde luego que el Mario Israel se ha estado enverando muchísimo tiempo. Eh, se han dado cuenta de qué forma de, de, de ponencia, cómo hacía la, la, la, la, con, el, con el sistema actualizado de precio. Y, y que me encanta, me encanta. Impresionante, porque lo importante aquí, es hermana, es que os enteréis de lo que se ha compartido, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí la retransmisión que, hemos, que estamos haciendo a través de Facebook. Ha sido una bendición también para que las hermanas que están en Facebook puedan aprender. Y la que quiera apuntarse, he pasado un, un par de veces el comentario con un enlace para que puedan acceder al centro de admisión. Ya saben que es muy importante la conformidad pastoral. Que Dios os bendiga mucho a las que nos estáis viendo a través de Facebook. El próximo miércoles os esperamos a las 6 de la tarde.